Hola, hola, hola Creo que ya estoy en directo <risa> A ver No sé si estoy en directo No estoy sí. en directo Vale Bueno, me están diciendo que sí ah, Pues bueno, hola a todos Mi nombre es Esther Francia Algunos de hecho ya me conocéis Otros no Y sea como sea, hoy es un buen motivo para saludaros. Hace mucho tiempo que quizás no me veis por aquí. Y bueno, todo sucede por algo, ¿no? Y desde luego hoy estoy aquí para deciros que nunca me he ido, como os he dicho en el título, ¿no? Que es, es fácil volver de donde jamás te has ido, ¿no? Yo creo que, que la vida y todas nuestras acciones nos van colocando en el camino no que hemos de ir siguiendo. Y os aseguro que es mucho mejor cuando uno elige el camino desde el corazón. Yo sin duda he elegido el camino desde el corazón. Y en muchos puntos de la vida de este camino ¿no? hay pausas, hay pausas. Todos hemos vivido realmente pausas y una muy importante que la hemos vivido durante aproximadamente unos dos años ¿no? y que ha dejado... Realmente aprendizajes muy importantes, ha dejado cambios, ha dejado situaciones nuevas. Algunas de ellas incluso han hecho que ya no seamos los mismos. Y eso hay que verlo en positivo, porque siempre tiene que ser positivo cuando uno dentro de un cambio tiene un aprendizaje. Como os decía al principio, soy Esther Francia y también soy Instituto Ataraxia. Y lo soy porque así lo siento. Son más de 30 años y miles de personas que hemos acompañado, que seguimos acompañando y que forman parte de esta gran familia. Nada nos ha impedido conectar día a día con las personas de alrededor del mundo. De hecho, esa pausa mundial nos ha enseñado que Instituto Taraxia no son cuatro paredes nosotros somos un alma y somos energía y eso es lo que vengo a deciros hoy, que después de 30 años de muchas vivencias, de pausas, de cambios, Instituto Ataraxia está aquí porque nunca se ha ido, no hemos parado de conectar, de ayudar y de guiar a quien lo haya necesitado. ¿no? Pero, y, y además... Somos los de siempre, José María, Marga, Silvia y servidora, somos Instituto Ataraxia. Pero observando los tiempos que vivimos, también es verdad que hemos decidido alzar un poquito más la voz, ¿no? abrir, abrir más la puerta, si cabe, <ríe> y tender nuestra mano, porque venimos renovados, pero con la misma ilusión que el primer día, con esa misma cosquilleo con esas mismas ganas y estamos aquí. Es verdad que la pausa ah, nos ha llevado a, a aprender, a, a adaptar nuestras enseñanzas y nuestro método a un soporte online. Es decir, o sea, tanto la formación como las sesiones individuales eh, lo hemos transformado o lo hemos ampliado a este soporte online. Algo que realmente ha sido maravilloso porque nos ha permitido poder llegar a muchísimas más personas. ¿no? Personas que igual están cerca pero no disponen de tiempo para desplazarse y se ahorran además el transporte. Personas que están alrededor del mundo que antes no podían acceder a estas consultas presencialmente y ahora tienen la posibilidad de acceder online. O sea que yo diría que en resumen el, el online nos ha facilitado muchísimo el poder hacer llegar la ayuda a muchísimas más personas y sobre todo a que una persona pueda llegar a comprometerse y seguir un proceso sin excusas. Cuando digo sin excusas es porque todos sabemos que cuando uh, queremos o necesitamos salir de nuestro espacio de confort, nos inventamos mil y una excusas para no hacerlo, ¿no? Es algo subconsciente incluso, o inconsciente, como queremos llamarle, ¿no? Pero, pero es así, es así, o sea, muchísimas veces decimos queremos cambiar algo, necesitamos un cambio, queremos salir de donde estamos, pero en realidad nos da miedo, ¿no? Afrontar esas situaciones. Y también es verdad que estas situaciones que hemos vivido nos, no nos han ayudado, no nos han favorecido a ellos, sino que han llegado a crear mucho más miedo, mucho más ansiedad a, a las personas. ¿no? Por eso lo que quiero transmitir hoy es que tenéis y seguís teniendo la posibilidad de visitas presenciales en Mataró y en Barcelona Ciudad, por supuesto con cita previa, y online, online que yo, para mí ha sido... También un descubrimiento, ¿eh? porque sinceramente no era muy partidaria del online. Y me gustaba más la presencia, ¿no? el tocar a la persona, el poder darle un abrazo si esa persona se emocionaba. Pero es cierto que entre no poderlo hacer y hacerlo online, sin ninguna duda me enamora el online. Porque además nos damos cuenta, ¿no? y, y yo realmente me he dado cuenta de que el online... Me ha permitido conectar con muchas personas, pero además me ha permitido ayudarles. Y, y bueno, para mí eso es lo, lo más importante. ¿no? En cuanto se refiere a lo que son cursos, talleres, que también me vais preguntando, sí, los vamos a hacer también presenciales en Mataró y en otros lugares porque lo vamos, vamos un poco en diferentes lugares, no estamos eligiendo sitios para poderlos hacer y por supuesto el online, el online sigue en cabeza y allí podréis encontrar tantos los cursos eh, en directo como las sesiones individuales como los cursos en diferido. Y también estoy muy contenta porque a partir de hoy sí que me he puesto el compromiso ¿no? de cada miércoles, cada miércoles estar aquí con todos vosotros a la una y media para hablar con temas que nos puedan, de temas que nos puedan inquietar ¿no? y, de, y de cómo poder darle solución a esas diferentes situaciones o problemáticas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la verdad es que lo vamos a hacer con eh, el gemelo de vida. Voy a hablaros muchísimo también del gemelo de vida porque gemelo de vida no es una terapia más, no es más de lo mismo. Gemelo de vida, fíjate que es conectar con tu yo, pero es mucho más que la conexión, es completar tu propio yo. Mira, muchos científicos, afirman ya de la existencia, ¿no? de estas realidades o de estos mundos paralelos. Y el gemelo de vida está basado en esto, en estas realidades paralelas, ¿no? y que todo depende de nuestras elecciones y de nuestros pensamientos. Pero claro, cuando ya estamos inmersos en un pensamiento negativo, a veces nos cuesta volver a poner el foco en aquello que realmente es importante y qué es importante en realidad pues es importante que podamos vivir nuestra vida, que podamos desarrollar uh, nuestras capacidades, que podamos uh, expresar quiénes somos. ¿no? Y desde luego, yo no soy científica ni soy física, pero sí que os puedo decir que llevo más de 30 años transformando las emociones de las personas. Siempre me ha interesado ayudar a los demás. Pero hay, además ahora estamos en una época, en un momento uh, terrestre, diría yo, no en el que la persona ya no, no busca al maestro, sino que quiere descubrir el maestro en su interior. Y de eso se trata, de ayudarte a que descubras ese maestro interior, que descubras quién eres realmente, que actives esas capacidades, esos dones que ya están en tu interior y que puedas vivir esa vida que, que te gusta, ¿no? Porque eh, el gemelo de, de vida lo que te va a ayudar es a materializar ese sueño en eso que sueñas y que lo puedas convertir en realidad. Yo quisiera, bueno, hoy era este momentito de expresaros mi gran satisfacción de volver a estar en las redes, pero recordar nunca me he ido, ¿eh? Y. Y de volver, bueno, presentaros este, este programa que haremos cada miércoles a la una y media para hablar de todo aquello que, que vosotros os inquiete. Podéis escribirme si tenéis algún tema que queréis que, que, que hablemos en particular. Y también os quería decir que el próximo día 23 de noviembre, de 7 a 9, vamos a hacer un curso de iniciación de lo que es el gemelo de vida para para explicaros ¿no? lo que es el gemelo, en qué os puede ayudar, cómo podemos conectar con él, por qué esa conexión y por qué nos puede ayudar. Porque a veces necesitamos ¿no? que, que la mente entienda. Aunque también os tengo que decir que hablar del gemelo de vida es desaprender todo aquello que habíamos aprendido a nivel de ciencia y a nivel de física, ¿no? y es estar mucho más abiertos a ir a esa búsqueda uh, interior, pero ya no, que no sea una búsqueda, ¿no? sino que se convierta en una realidad de decir, ostras, buff, por fin me he encontrado, sé quién soy, sé cuáles son las m, capacidades, las, las habilidades que tengo y las voy a poner a disposición, porque realmente no hacerlo sería negar algo maravilloso a la gente. Así que nada más, solamente hoy deciros que estoy encantadísima de haber estado con todos vosotros, de, de haber compartido estos momentos y nos vemos la semana que viene a, a la una y media. Un besito muy grande para todos, hasta la semana que viene. Sed felices. Mm.